Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Muchísimas gracias a Ampier por invitarme a estar esta mañana aquí como presidenta del Partido Socialista Obrero Español para reiterar mi compromiso personal y político respecto de las reivindicaciones que con toda justicia estáis haciendo. Tengo, tengo en estos momentos el enorme privilegio de presidir un partido que cuando nació, nació para luchar contra toda forma de injusticia, contra toda forma de opresión, para luchar por la democracia y para luchar por introducir la ética en la política. Ser presidenta del Partido Socialista Obrero Español para mí significa exactamente en el contexto histórico actual... ...reforzar esos valores en todos los ámbitos de la acción política. Y sí, es verdad, estoy aquí asumiendo en primer lugar los errores que se cometieron... ...desde un gobierno socialista en el que aunque yo no estaba ya ejerciendo como ministra... ...yo me sentía comprometida y obligada por las decisiones que allí se tomaban... ...y que yo no compartía. Y por eso, desde hace muchos años, primero desde responsabilidades de segundo y tercer nivel y ahora como presidenta del Partido Socialista quiero que seamos capaces de liderar esa rectificación que estáis pidiendo y por eso a todos los que habéis venido hoy aquí a Pamplona ...y que estáis representando a esas 62.000 familias que han sufrido en sus propias vidas... ...los cambios regulatorios con efectos retroactivos que nunca deberían haberse planteado en esos términos... ...nunca con esa retroactividad que por desgracia los tribunales españoles no están considerando como contrarios a la justicia... ...quiero comunicaros que hemos registrado en la Cámara, en el Congreso de los Diputados hace pocos días, una iniciativa para que se cree una mesa de negociación del Gobierno con los representantes de todas las familias afectadas por esos cambios regulatorios. Pero también quiero desde aquí pedir que todas las fuerzas políticas que están presentes en el Parlamento de la Nación estén apoyando esa iniciativa. Porque, mirad, en esta legislatura en la que no tiene mayoría absoluta el Partido Popular, hemos intentado ya, a través de distintas iniciativas, cambiar... En cuanto a la política energética, toda una serie de elementos que consideramos funestos y que están haciendo que España siga retrocediendo en la escena internacional de posiciones pasadas de liderazgo en materia de energías renovables a posiciones muy pobres, muy poco ambiciosas y que no se corresponden con la potencialidad de creación, de empleo y de bienestar asociado a las energías renovables. Por eso, desde aquí quiero hacer... Un llamamiento muy especial al Partido de Ciudadanos, que tiene bloqueadas iniciativas, por ejemplo, para derogar la normativa relativa al impuesto al sol. Desde aquí les pido al Partido de Albert Rivera que levante el veto que ha hecho respecto de una proposición no de ley que gozaba de la amplia mayoría del Congreso de los Diputados. Y también les pido… ...que apoyen esa iniciativa que acabamos de registrar... ...igual que confío en la palabra de Unión del Pueblo Navarro... ...que esta mañana se ha manifestado a favor del apoyo... ...a las reivindicaciones que aquí se están haciendo... ...para que de verdad... ...para que de verdad el voto mayoritario... ...que los españoles depositaron en las urnas en la última cita electoral, se traduzca en cambios profundos, cambios que tienen que ser radicales si queremos emprender una auténtica transición energética. Una transición energética que tiene que partir, como ya se ha dicho aquí, de una auditoría regulatoria, porque a lo largo de los años se han acumulado a lo largo de los años se han acumulado una serie de decisiones que siempre han beneficiado a los mismos, a las principales empresas, al oligopolio energético que es quien ha dirigido la política energética en España durante demasiado tiempo y que ahora ya no tiene ningún sentido que esto sea así porque tenemos tecnologías, gracias a las energías renovables, que permiten generar de manera distribuida la energía, que permiten que cada ciudadano produzca su propia energía y que permiten, por lo tanto, que se acabe con una situación de excesiva concentración de poder en manos de pocas empresas en el sector eléctrico. Por eso. Por eso, en las resoluciones del último Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español, hemos incorporado como uno de nuestros principales compromisos el impulsar esa transición energética partiendo de una reforma en profundidad del modelo de mercado eléctrico que sigue vigente en nuestro país, un modelo eléctrico, un modelo de mercado eléctrico que no se compadece con las orientaciones que desde las instituciones europeas están intentando propiciar precisamente el empoderamiento de los ciudadanos, el protagonismo de los ciudadanos para producir su propia energía y que pretenden desde las instituciones europeas acabar con determinadas fórmulas que propician ...beneficios excesivos, lo que llaman los expertos beneficios caídos del cielo. Y naturalmente que pensamos que un gobierno que ha sido capaz de rescatar a los bancos... ...es capaz también de rescatar a los ciudadanos. España no puede permitirse... Que la recuperación económica sea solo para unos cuantos mientras sigue aumentando la precariedad, mientras sigan reduciéndose los salarios, mientras se ponen en riesgo las pensiones públicas, mientras disminuyen. ...los servicios públicos básicos como consecuencia de las políticas de recortes presupuestarios... ...que han estado en vigor y siguen en vigor en toda España. Es verdad que para ello es fundamental que desde las administraciones autonómicas y locales... ...se compense, al menos parcialmente, esa línea de política económica que prevalece todavía hoy en nuestro país y que está guiada por la idea equivocada de que si el Producto Interior Bruto crece, crece el bienestar, crece la prosperidad, cosa que es absolutamente falso y España es un ejemplo muy claro de por qué el Producto Interior Bruto no puede seguir siendo la guía de una política económica progresista que ponga en el centro de la atención la igualdad de los ciudadanos. Por eso, desde el Partido Socialista estamos comprometidos, no solo con la transición energética, sino con un carácter más amplio, con la transición ecológica de nuestra economía que permita avanzar hacia un progreso más seguro, más justo y más duradero, alejándonos de burbujas inmobiliarias, alejándonos de espejismos ligados a la especulación, alejándonos de riqueza asociada a la corrupción y poniendo en valor la economía real, de la cual vosotros sois muy buenos representantes, la economía que produce servicios que son necesarios. Y por eso incluso dentro de la propuesta que tenemos de reforma de la Constitución Española, además ...de apostar por un Estado federal... ...también queremos apostar por el reconocimiento... ...del derecho a la energía... ...del derecho a la energía como un bien imprescindible... ...para la vida digna de todos los ciudadanos... ...y eso requiere ese cambio profundo... ...en el modelo energético, en la política energética... ...en nuestro país... ...tenemos que acabar con la concentración de poder y de riqueza... ...que hoy define a España... ...como uno de los países más desiguales... ...de la Unión Europea... ...y del conjunto de la OCDE... ...del conjunto de los países desarrollados... ...y tenemos la capacidad de hacerlo... ...tenemos la capacidad muy en particular... ...en el sector de las energías renovables... ...cómo es posible que un país como Alemania... ...que tiene la mitad de horas de sol que España... ...tenga diez veces más energía solar... ...instalada que nuestro país... ...y que una parte fundamental de esa energía solar instalada sea energía producida por las propias comunidades de propietarios, por los propios consumidores de energía. No se trata en absoluto de dificultades de carácter técnico, tecnológico, ni siquiera dificultades desde el punto de vista económico. Aquí lo que hace falta es voluntad política y para que haya voluntad política es fundamental que los ciudadanos la reclamen que los ciudadanos la reclamen con su voto, con su exigencia, con su ejemplo, como estáis haciendo vosotros desde esta asociación. Así que quiero, quiero agradecer vuestra lucha de estos años, vuestra lucha desde el año 2010, vuestra lucha que hasta ahora no ha conseguido los objetivos principales que perseguís, que son esa restauración del daño patrimonial que habéis sufrido. Y por eso reitero desde aquí mi esfuerzo personal y mi compromiso para que el Partido Socialista consiga en las Cortes, consiga en el Congreso de los Diputados, esa conjunción con otras fuerzas políticas que permita que todo vuestro esfuerzo no haya sido en vano, que todo vuestro esfuerzo revierta en una nueva situación donde se reconozca ese daño sufrido por un cambio que nunca debería de haber tenido el carácter retroactivo del que se imprimió. Muchas gracias por vuestra lucha y muchas gracias a la sociedad.